Eh, eh, Déjenme presentarle esto a ustedes. Porque esto, esto, esto, como dice el amigo es gigante, esto parte el alma, Esto parte el alma, entonces, este, yo quiero que ustedes le presten atención qué clase de políticos es que nosotros nos gastamos en este país. Que son delincuentes, atracadores. Exoneración de vehículos a legisladores, un costoso privilegio que pasó a negocio. Ustedes vieron lo que yo dije, de que el presupuesto le van a faltar del 2022, le van a faltar 223 mil millones de pesos. Miren lo que hacen estos diputados y senadores. Exoneración de vehículos a legisladores, un costoso privilegio que pasó a negocio. Oigan, 1.148 vehículos importados desde 2010, a nombre de senadores y diputados, el Estado dejó de recibir la suma de 2.649 millones de pesos. Pero eso no es nada. Ustedes van a ver esto, señores. Eh, ustedes van a ver... Porque es muy amplio el reportaje. Yo quiero presentarle este, lo que trajeron los 10 diputados o los 10 congresistas, eh, los 10 legisladores con más monto exonerado por importación de vehículos. Mírenlo aquí. Esto, el, el país tiene que conocer este atraco, señores, porque es un verdadero atraco. Es para que el pueblo mañana, el pueblo dominicano mañana, mendiga que se comentario. Es para que el pueblo dominicano mañana vaya en masa a, a sacar estos delincuentes. Porque estos son delincuentes, estos no son servidores públicos. Estos, estos no representan a este pueblo. Miren esto, señores. El diputado de la fuerza de. Porque están todos los partidos ahí. No hay uno que pueda sacar la cara. Miren, Aquilino Serrata, diputado de la fuerza del pueblo Oigan cuánto dejó el Estado de percibir en impuestos Por las exoneraciones que este señor trajo 24 millones de pesos, señores ¿Y ustedes saben lo que trajo este señor? Mercedes Benz, dos Mercedes Benz o sea, no él. ¿Usted sabe qué es lo que ellos hacen? Que se la venden a empresarios, a importadores de vehículos. Las exoneraciones. Miren, dos Mercedes-Benz, un Bentley, un Lamborghini y un Porsche. ¿Sí? Oigan esto. Nosotros los infelices, pagando impuestos y estos carajos, teniendo todo estos privilegio en un país cayéndose a pedazos, cuando el mundo está de rodillas, y estos tipos burlándose de este pueblo. Ramés Fortuna es diputado del PLD. Trajo un Alex, dos Ferrari, un Porsche, un Mercedes Benz y un Malaren. 21 millones dejó de ganar el Estado Dominicano. Máximo Castro Silverio, que tiene 40 años siendo diputado de de Santiago. Oigan lo que trajo. Un Lex... Eh, no, Máximo Castro Silverio trajo un Ferrari, dos Porsche, dos Mercedes Benz y un Lamborghini. El Estado dejó de ganarse casi 19 millones de pesos. Eh, no me llamen ahora porque entonces no voy a poder leer esto, no me llamen ahora. Gregorio Reyes, el diputado del PLD, ese de Dajabón, que era que una figura muy qué sé yo que aspiró al senador, eh, trajo dos Lexus, un Lamborghini, un Ferrari, un Roy Roy. El Estado dejó de ganarse 18 millones de pesos. Antonio Colón, del PRD, un Mercedes-Benz, un Porsche, un Larrobe, un Lexus y dos Lamborghini. 17 millones y medio dejó el Estado Dominicano de, de ganar. Juan Plácito es diputado de Parlacén, PLD Fuerza del Pueblo. Oigan esto, señores. Ese trajo un Jaguar, dos Mercedes-Benz, un Lamborghini. El Estado dejó de ganar ese 16 millones y medio de pesos. Mariano Montero, diputado PLD Fuerza del Pueblo, un Mercedes-Benz, dos Lexus, un Porsche, un Ferrari. Francisco Matos, diputado de PLD. Un Dolan Rover, un do Toyota, un roll Royce, 16 millones y pico, dejó de ganarse el Estado. Manuel Díaz del PLD, un Porsche, un Toyota, un Lexus, dos Mercedes-Benz, un Audi, un 16 millones de pesos. Malditos delincuentes y atracadores, porque eso es lo que son esa gente no merece ni deben merecer respeto de este pueblo Esos son, entonces ustedes quieren ustedes quieren que en los barrios los tigres de barrio sean serios cuando los que gobiernan este país lo que hacen ni que las leyes tienen todos estos privilegios irritantes estos delincuentes con licencia para delinquir con traje y con corbata Maldito delincuente, atracador, ese congreso. Miren, este pueblo debe de rebelarse contra esa ignominia. O sea, nosotros pagando impuestos. Para que este grupo de delincuentes, vestidos y que de legisladores, son legisladores, nada. son que son de delincuentes. Que me someta un maldito delincuente de eso a la justicia. A excepción de los que han rechazado esa vaina, que son dos o tres. Se, se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos pero son unos malditos delincuentes que deben recibir pero este es el pueblo más bueno con razón este pueblo ha sufrido tanto porque cuando este pueblo soporta una cosa así que estos malditos delincuentes que se dicen diputados y senadores con las raras excepciones vuelvo y repito con las raras excepciones que no llegan a, las diez, a los 10 dedos de estas dos manos que han rechazado esa inominia. Porque eso es una inominia. Eso coge no a nosotros los americanos de pendejos. Coño, usted pagar impuestos. Y pagar comida cara. Y tener los hospitales, coño, con problemas. Y estos malditos delincuentes. Malditos delincuentes. Que lo que son es delincuentes. Atracadores. ¿Cómo no van a atracar en, en los barrios? Si estos delincuentes son los que mandan el mensaje negativo. ¿Cómo no van a atracar en los barrios? Los tigres ¿Cómo no va a haber delincuencia en este país? Si los malditos delincuentes están en, en, en los que dirigen este país. dije malditos diputados y senadores, coño, que son de delincuentes. Sométanme un delincuente de eso. Vámonos a la pausa para venir a hablar de medicina. Porque esto es insoportable, señores.